Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué gusto, qué gusto de verlos esta noche nuevamente en nuestro programa de Visión de Futuro. Qué gusto tenerlos con nosotros en vivo. Salimos todos los días a las 7 de la noche por Facebook Live. Gracias a aquellos que nos siguen y que nos miran en vivo en el programa directamente en nuestro Facebook. Búsquenos siempre como Boris Darmon, ahí nos podrá encontrar con el programa de las 7 de la noche como Visión de Futuro. Y por supuesto, media hora después también puedes encontrarnos en el programa o en nuestro canal Boris Darmon Canal y puedes ver nuestros nuestros programas allí y compartirlo con tus amigos como siempre todos los días a las siete y media en el programa de Boris Darmon Canal y a las siete en punto en Facebook Live. Gracias por los que nos están escribiendo, por las preguntas, por los comentarios. Hoy nos escribió un amigo que nos dice que realmente está ayudando este programa en algunas cosas en su vida y eso es una de las cosas que nos da satisfacción porque Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros, haciendo que este programa pueda convertirse en una gran ayuda para tantas personas que más lo necesitan. Creo que cada uno de nosotros en alguna vez en alguna vez en su vida hemos tratado de llevar a cabo nuestra nuestro propósito de vida. Hemos intentado desarrollar algún plan que pueda ayudarnos a cumplir ciertos objetivos y metas como hemos tratado el día de ayer. Sin embargo, siempre, no podemos negar que habrá limitantes, que habrá circunstancias en la que conflictos de diferentes índoles se presentarán en nuestro diario vivir o en, el, en la realización de aquello que nosotros queremos hacer en nuestro propósito de vida. Y tal vez muchas veces nos hemos desanimado para continuar en aquello que queremos hacer o nos hemos sentido de alguna manera cansados porque hemos gastado energía en preocupaciones y situaciones que de repente ya aparecieron en el momento mismo cuando nosotros comenzamos a hacer algún plan de vida. Y, y eso es algo natural, algo totalmente común en la vida de todo ser humano que quiere desarrollar algún proyecto en su diario vivir. Así que no es algo solamente para fulano mengano, como me decía una persona, yo no sé si esto solamente me pasa a mí. Yo no sé si esta situación solamente es un asunto que a mí me sucede y que los demás no, porque yo veo que a mí me pase y a los demás no. Entonces, eh, hoy queremos hablar un poquitito acerca de conflictos. Cuando tú tienes metas, tienes proyectos, comienzas a llevar a, a cabo una acción, una idea que tú tenías, perdón, a la acción, una idea que tú tenías, generalmente comienzan a aparecer situaciones difíciles y que a veces no sabes cómo sortear porque estaba preparado y animado para hacer lo que tenías que hacer, pero en algún momento aparece un imprevisto y terminas desanimándote y quién sabe, eh, hasta dejando tu proyecto de vida eh, en el stand-by o simplemente en el abandono. ¿Por qué es importante identificar los conflictos que aparecen en nuestra vida? ¿Por qué es importante saber qué tipo de conflictos hay? De paso les digo que nadie vive una vida totalmente de paz, en el sentido de que no va a suceder nada, no ha sucedido nada, y que lo que tú crees que va a suceder, no va a suceder. Generalmente hay gente que piensa así, no, no va a pasar nada, y que hay una situación de paz y de solaz. No es así. Hay conflictos importantes que tenemos que considerar para poder desarrollar nuestro eh, propósito en la vida. Y esos conflictos están realmente catalogados de tal modo que no podemos eludirlos, o sea, son considerados reales en nuestra vida, que no podemos el eludirlos y si los eludimos posiblemente después se conviertan en situaciones mucho mayores. Si tú tienes por ejemplo una, un pequeño fuego en algún lugar y tú no lo apagas cuando es pequeño, es posible que cuando sea grande ya no puedas apagarlo, pues es importante identificar los conflictos antes de que sean grandes, detectar sus factores, qué implicancias tienen esos conflictos potenciales, o los que están sucediendo, o los que en el pasado han afectado algún proyecto de vida de alguna persona en su experiencia, o que tú conoces de la experiencia de otros, puede ayudarte a identificándolos, a saber solventarlos de la mejor manera para poder llevar a cabo tu proyecto de vida. No siempre todo lo que tú quieres hacer va a fluir de manera natural sin ningún detenimiento. No todos los proyectos tienen el mismo ímpetu, tanto en el avance como en el logro. Porque es importante que sepas que cada uno tiene su propia particularidad, porque cada proyecto de vida individual tiene su propia identidad con la persona que lo lleva a cabo. El primero de los conflictos que tú tienes que comenzar a, a identificar, tienes que buscar sobre todo cuáles son las circunstancias en que ese conflicto se da o se puede dar y quiénes están involucrados en crear ese conflicto. Puede ser un asunto ambiental, puede ser un tema cultural, puede ser un asunto de provocación que se produce a raíz del proyecto, también puede ser. Hay gente envidiosa que cuando te ve a ti hacer cosas nuevas o desarrollar algún proyecto en tu vida, generalmente comienza a poner trabas o dicen este no, este es un loco, es una loca o no entiende ni siquiera lo que quiere hacer, todo le va a ir mal y hay muchísima gente que se siente satisfecha con predecir que tú no vas a tener éxito, porque el que no tengas éxito le da satisfacción a ellos de saber que tuvieron razón de que tu fracaso es fracaso, gracias a que ellos posiblemente dicen que lo sabían. Y hay muchísima gente que le gusta que tú fracases para tener razón, por envidia o porque simplemente son gente retrógrada, con mente negativa, que solamente quieren ver a las personas sufriendo o fracasando. y No saben ellos que los fracasos desde mi punto de vista, no son fracasos en sí, sino son aprendizajes, son experiencias que te ayudan a mejorar para el futuro. Pero estas personas que son casi premonizores de, de, de la maldad, ¿no? del mal, están ahí alrededor permanentemente haciendo alarde de que ellos saben que las cosas no funcionan y que lo que tú quieres hacer no va a pasar nada. Entonces es importante identificar quienes están involucrados dentro de los conflictos que podrías tener o los potenciales conflictos que pueden aparecer al realizar tu proyecto. Estaba yo eh, sentado almorzando en una casa en California cuando la persona que estaba al frente me ofreció un trabajo en Colombia y tenía que hacer una conferencia para, eh, por cuatro horas sobre un tema relacionado a la, la microempresa y el desarrollo de relaciones interpersonales entre empresarios y trabajadores. Entonces me, me invitaron, yo acepté, pero tenía que leer, escribir un libro. Eh, la verdad, que escribir el libro me costó como siete meses, fue todo, todo tranquilo. Y después dije, voy a escribir otro libro. Y escribí un libro acerca de mis convicciones religiosas. Le titulé Yo creo, mi segundo libro. Después de publicarlo, pues yo pensé, era una contribución a un análisis de, de, un autoanálisis, en primer lugar, de mi vida respecto a mi vida espiritual y también acerca de las creencias que tenía en mi iglesia, como adventista de séptimo día. Y pues comencé a publicitar mi libro, comencé a hacer presentaciones, y sin darme cuenta, en una de las presentaciones, la que yo creía que pues, tenía, tendría éxito, vendí 20 libros, pero entre ellos había una persona que quería eh, detener mi proyecto, y lo logró, porque me prohibieron vender mi libro dentro de la congregación. De todos modos, los libros se vendieron, porque... Cuando alguien te prohíbe algo y, y se enteran los amigos, incluso los enemigos, quieren adquirir el libro y así sucedió. Eh, lo que yo tenía que haber vendido en un año, lo vendí en creo que cuatro meses y medio, ya no tenía un ejemplar más. Tanto así que hoy me queda solamente un ejemplar de él. Entonces, a veces cuando tú ves conflictos o se presentan conflictos en tu vida, no tienes que temerlos, sino más bien tienes que adaptarte a ellos y comprenderlos. Identificarlo es clave porque tú podrás saber sus causas y sus implicancias dentro de tu proyecto, de tal modo que conociéndolo lo puedes resolver. De otro modo va a ser muy difícil que tú puedas resolver los conflictos en el desarrollo de tu proyecto de vida. Una de las cosas importantes que tienes que considerar es que hay conflictos que son real, reales, que no pueden percibirse como posibles, y ya existen, están contigo, surgen de causas objetivas, claras, verídicas, que pueden percibirse de manera similar por todas partes sus implicancias y posibles maneras cómo te pueden afectar en tu proyecto de vida. Ya sea una persona, por ejemplo, voy a, voy a utilizar un ejemplo que quería ser cristiana, decidió dejar el mundo, dejar el alcohol y todas sus actividades, y la esposa no quería creer que su esposo iba a dejar todo eso. Dijo, tú eres un mentiroso, que vas a hacer eso? Tú siempre has dicho una cosa y no lo haces, etcétera, etcétera. Pero él estaba decidido. Pero la primera oposición que tenía era su esposa. Aún así, él decidió eh, entregar su vida a Jesús y, por supuesto, la esposa lo abandonó porque él cambió de, supuestamente de religión. Y pues claro, él decidió seguir la vida cristiana en esta congregación y perdió a la esposa. Y él dijo, yo quisiera recuperar a mi esposa, pero es imposible porque ella cree que debe mantenerse en su religión hasta la muerte y creo que este conflicto yo no lo había eh, considerado, pero mis hijos están sufriendo, etcétera, etcétera. Al final eh, del, del, de la historia, pasaron como unos 6, 7 años, ella comenzó a escuchar la palabra de Dios, él tuvo un poco de paciencia, le pidió a Dios que le ayudara, y con la bendición de Dios, la esposa comenzó a conocer un poco el mensaje que él conocía, y finalmente ella también se entregó a Jesús en la iglesia donde estaba su esposo, y juntamente con ella sus hijos. Muchas veces los conflictos reales hay que afrontarlos realmente. Pero no lo hagas de una manera, como decimos, humanamente, eh, con metodologías netamente humanas. Porque aquellas que son netamente humanas te van a traer conflictos. Siempre hay cosas que tú no vas a poder resolver y que dependen de otras personas. ¿no? Tú no puedes este, inferir de que esa persona va a hacer lo que tú le pides. Donde tú no puedes inducir a que esa persona finalmente termine haciendo lo que tú crees. Entonces es muy importante que tú, esos conflictos que son reales, los afrontes si no puedes con la bendición y la ayuda de Dios. Eh, discutir muchas veces esos conflictos o tratarlos de manera que podamos resolverlos de inmediato no siempre son posibles. ¿Por qué razón? Porque están en el camino de la realidad. Están en el mundo real y allí es a veces difícil poder, si más aún no está no involucrado solamente en tu decisión o depende solo de tu decisión, tienes que tomar en cuenta a las personas que están en el entorno, y por supuesto, esperar, conducirte de tal modo que tu proyecto no se detenga, que haya continuidad, y si hay una pausa, que esa pausa sea reflexiva, que te permita enriquecer algunas, algunas herramientas u otros temas que sean necesarios para poder ayudar a resolver el problema de la, de la pausa y al mismo tiempo el conflicto, si es posible, pero sin dejar de lado el enfoque que tiene tu propósito en la vida. Los problemas reales o los, los conflictos reales van a requerir eh, soluciones reales y para eso es necesario asesorarse de tal manera, le, pero luego de un análisis de la situación, que sea un análisis real, que sea un análisis que realmente se acerque a, la, a lo más posible a la situación conflictiva de la cual tú estás tomando en cuenta, o que está poniéndose en contra o poniéndose como obstáculo en la realización del propósito de tu vida. Puede ser un hijo, puede ser el trabajo, puede ser circunstancias muy difíciles que quizás eh, no lo vamos a poner, pueden ser muchas, muchas, de diferentes maneras. Eh, conozco el caso de un amigo que yo conocí cuando era muy joven, hacía mis prácticas pastorales a los 22 años y conocí a este hombre que fue echado de su trabajo después de casi 20 años de ser un gerente de una empresa por sus creencias. Él decidió dejar la carne, comenzar a alimentarse saludablemente y decidió no trabajar los sábados y por supuesto lo sacaron del trabajo. Se quedó como siete meses sin trabajo, la esposa estaba embarazada de su último bebé y él tenía problemas para mantener a su familia. Y lo más difícil para él eran sus propios hermanos que le decían, estás loco, ¿cómo te vas a meter en esa religión? ¿Cómo vas a vivir de esa manera? Eh, deja esa religión y, y vuelve a tu trabajo, que es esa de estar dejando tu trabajo y manteniendo a tu familia en vilo, etcétera, etcétera. Su fe era tan grande que un día dijo, Dios, tú tienes que darme la solución. Hay cosas que yo no puedo resolver. Este es un problema real. Tengo hambre, tengo mi familia a punto de dar a luz mi esposa, mis hijos. Necesito que tú abras puertas. Yo he decidido por ti y tú tienes que darme también la puerta para poder salir de este gran problema. Y una cosa interesante que sucedió con él fue que un amigo que había trabajado con él cuando era universitario, se enteró que él estaba sin trabajo y en una de las empresas más grandes de productos similares al que él había trabajado, necesitaban un gerente con un sueldo tres veces más del que tenía antes. No tengas duda de que en cada conflicto, si tú haces de Dios tu guía para poder Conducirte dentro del contexto de tu propósito de la vida de vida. No dudes que Dios estará siempre resolviendo las cosas. No dudes que Dios estará ayudando y abriendo las condiciones para que tú puedas ver que Él puede resolver situaciones difíciles y conflictos a veces casi indisolubles porque están en la realidad de tu vida. No tengas temor, búscale, pregúntale, dile tu situación, los problemas reales del hombre, Dios los resuelve. No son problemas imaginarios, no son problemas eclesiásticos, no son problemas religiosos, son problemas espirituales, sin duda, porque tienen que ver con tu dependencia de Dios y tu fe en Él, pero eso se resuelven de manera natural o de manera real en situaciones reales de tu vida. Por eso, cuando tú tienes bien claro tu propósito en la vida y tú le pones a Dios como tu socio para continuar haciendo lo que tú tienes que hacer, los conflictos reales van a ser resueltos con la ayuda del Dios que actúa de manera real. Yo me acuerdo la oración que dijo Jesús, cuando estés en tu, en, en tu cuarto en secreto, ve y habla con, con tu padre que está en secreto, y él te va a recompensar en público. O sea, todo lo que tú le pidas a él a solas, lo va a mostrar en la vida real. Quiere decir que tu vida interior, personal, individual, será manifiesta en el mundo real. Quiere decir que los conflictos que tú tengas y que le consultes a él, él los va a resolver en el mundo real pero tú tienes que ser claro y decirle a Dios lo que pasa en tu corazón. No tengas temor. Uno de los peores conflictos que existen en la vida del ser humano son los conflictos imaginarios. Y tristemente te voy a decir que hay muchísimos conflictos que nosotros nos hemos creado en nuestra mente. Que esos conflictos imag imaginarios están generalmente faltos de información o por errores. Se atribuyen como conflictos en una situación de vida porque sencillamente nosotros no tenemos la información adecuada. Y somos un poco perezosos para informarnos somos un poco dejados, y nos dejamos llevar por malentendidos de la gente, por situaciones que ni siquiera se pueden resolver porque no están en la vida real. Y ahí está el gran problema. Cuando estos problemas son inexistentes, el enfoque que tú le des va a ser también erróneo, porque, porque no existen. Eh, hay muchísima gente que vive, hablamos hace unos días atrás acerca de la, de la mente negativa, ¿no? Que todo piensa que va a pasar negativamente. Se va la, el papá de la casa dos días y por ahí alguna razón no volvió en el tiempo que dijo, oh, de repente le pasó un accidente. ¿Por qué tiene que ser un accidente? ¿Por qué no tiene que ser algo diferente, alguna cosa quizás positiva? De repente encontró algo mejor y se tuvo que quedar unos días para hacer un negocio y, y le apareció una oportunidad. O sea, no tenemos que pensar siempre en las cosas negativas, y los conflictos imaginarios generalmente son negativos. Y eso es lo que trae muchas veces un detenimiento o una distracción en el propósito que tienes en tu vida. Y aquí tenemos que resolverlo de una manera diferente. Tenemos que buscar información adecuada. Tenemos que buscar comunicación respecto a un tema que aparentemente parece realidad, pero es un malentendido. Es una situación que se creó en, en el camino bajo informaciones falsas, sucesivas y malentendidos de la gente que ha estado seguramente creando algo que no necesariamente estaba en el mundo de la realidad. Por eso es importante que tú como persona, además de definir tu propósito en la vida, entiendas que aun cuando tengas tu enfoque puesto en aquello que quieres lograr, tus metas definidas, tus objetivos, tienes que tomar en cuenta que va a haber siempre conflictos situaciones difíciles, que son reales, que están en el mundo real, a los cuales tienes que echarle mano, y también que están en el mundo imaginario, creado por gente que está en el entorno, por situaciones culturales del entorno, o situaciones propias de la comunidad en la que tú te, te desarrollas o te desempeñas. Comentábamos cuando algún día, conversando con una persona aquí, respecto a esta comunidad donde yo vivo ahora, y que por ahí que algún lugareño, generalmente tribus que viven cerca que alrededor, soñó que el fulano de tal este, qué sé yo, este, estaba haciendo no sé qué actividad en su sueño, inmediatamente comienzan a imaginar que esa persona puede ser una persona mala, que es una persona este, eh, que puede dañar a su comunidad y comienzan a hacerle problemas y conflictos por temas malentendidos, por situaciones que ni siquiera son reales. Esos también están allí, latentes en nuestro diario vivir. Pero todo eso se resuelve cuando nosotros buscamos a Dios en nuestras vidas. Mis queridos amigos, la palabra de Dios dice en Mateo 6, 33, Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios que es justo, no permite que sus hijos, aquellos que buscamos su rostro, que estamos pendientes de su voluntad, los que estamos buscando su ayuda y su dirección permanente, no tengamos la asistencia necesaria de él. Dios es justo y manda a su Espíritu Santo para que te dé sabiduría, para que tu mente, tu corazón pueda estar conectado con él, sintonizado en el dial de Dios para poder escuchar su voz y él te va a ayudar, lo va a hacer, solo tienes que aprender a esperar y a veces esperar para el hombre es costoso por su falta de fe, por su falta de confianza, por su falta de seguridad de que Dios actúa en el mundo real, pero no te preocupes, Dios te va a enseñar, si tú buscas a él, te va a enseñar a vivir una vida diferente, con visión diferente, un futuro más promisorio, porque él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así lo ha dicho en su palabra. Por eso esta noche yo quiero animarte que los dos primeros puntos que hemos tratado hoy acerca del conflicto real y, e imaginarios puedan, puedas tú analizarlo y de tal manera que puedas ponerlo a los pies de la cruz. A los pies de la cruz hay solución a los conflictos. Él murió por ti y por mí y no hay nada que Dios no pueda hacer en favor de cada uno de nosotros. Espero que esta noche hayas comprendido que cuando tengas una situación difícil, real o imaginaria creada por otros, solo tienes que ponerte en las manos de nuestro Salvador Jesucristo. Y Él hará lo mejor para que tu propósito en la vida no se detenga y tu vida tenga sentido. Y cada cosa que logres será para gloria y honra de su nombre. Yo deseo que Dios te bendiga esta noche. mañana vamos a continuar con otros tipos de conflicto. Vamos a tratar tres o cuatro días acerca de otros conflictos que aparecen muchas veces en el, propósito, en el desarrollo de nuestro propósito de la vida y que es bueno considerar para poder decirle al Señor, aquí tengo un problema imaginario. Aquí tengo un problema inventado por mí mismo o por los demás, interno o externo. Aquí tengo un problema real y quiero que tú me ayudes a visualizar para poder encontrarle una solución. Y si no, lo cargo conmigo y tú me das las fuerzas, pero no quiero perder la visión de cumplir mi propósito en la vida. Yo deseo que Dios te bendiga en esta noche, que te dé paz en, su, en tu corazón y sobre todo la seguridad de que Él siempre está atento a tus necesidades. Los conflictos puestos en las manos de Dios siempre tendrán una salida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, abrimos nuestro corazón y nuestra mente para decirte que conocemos en el mundo en que vivimos. Sabemos que nuestro propósito en la vida siempre tendrá obstáculos y que esos obstáculos, si nosotros los analizamos bien, sea del mundo real o del mundo imaginario, sean creados por nosotros o por los que están en el entorno, si los ponemos en tus manos, tú tendrás siempre una salida. Tú eres un Dios de amor, eres un Dios misericordioso, que siempre estás mostrando un camino mejor de luz para vivir una vida confiados en tus promesas. Bendice a aquellos que escuchan tu palabra esta noche, que puedan confiar en ti, que cuando tengan un conflicto real o imaginario, vayan a los pies de la cruz y allí encuentren la salida. En tus manos nos encomendamos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué privilegio, como les dije al comienzo, poder tener esta ventana todas las noches Poder compartir contigo un tema sencillo, de manera totalmente informal, y que nos pueda ayudar a crecer como personas, a crecer como cristianos, no importa la religión que tú tengas. Si eres un hijo de Dios, eres un ser espiritual y necesitas considerar ese Dios en tu vida. Que Dios te bendiga esta noche. No olvides de seguirnos todos los días a las 7 de la noche en Facebook Live, en vivo, a las 7 en punto, y media hora después puedes mirar este video en Boris Darmon canal en YouTube y compartirlo con tus amigos si te gustó. Espero haberte ayudado esta noche. Que el Señor te bendiga. Soy Boris Darmon. Nos vemos mañana en el programa de las 7 de la noche. Chao, chao.